Hola chicos, ¿qué tal? Pues esta semana, bueno, voy a hablar de los cursos de inmersión porque la semana que viene empezamos de nuevo. Nos vemos en la segunda parte. Chicos, por fin hemos podido montar, organizar el primer curso de inmersión de 2022. Gracias a Dios. Y tenemos a un grupo, mucha gente ya vuelve, eh, repite, eh, han estado antes y hay gente nueva también. Pero tenemos una semana ya eh, con muchas actividades. Por ejemplo, el lunes van a bailar. Pero a hemos cambiado. El, el centro de baile ya ha cerrado, ¿ya? lo han cerrado. Y entonces vamos a, hemos encontrado a una profesora de flamenco y los estudiantes van a aprender un poco de flamenco. ¿Ya? Muy bien. El martes, para los que quieran, van a ir a un escape room. ¿Sabes? Ya hemos hecho un vídeo de, de un escape room que hicimos en Alcalá. Pues han abierto un escape room en Torrejón y más o menos 15 estudiantes, creo, 15 estudiantes van a, van a estar um, intentando. Es súper difícil, ¿eh? Difícil en cualquier idioma. El idioma no, para mí no es el problema, es, es el, el, el pensar, el pensar. De esa forma, tienes que pensar de una forma eh, especial. Y no lo tengo yo. Pero yo, yo estoy para o sea, aumentar los números, típicamente, y para animar a la gente. Yo soy animador en el escape room. Eh, luego, el miércoles, eh, van a hacer una cata de vinos, eh, otra vez, para los que, los que quieran. Eh, una, una cata de vinos con Jesús, eh, qué bien, y luego el jueves hemos, el bar que usábamos ya no existe, es que los jueves que es la última noche eh, solemos tener una como una mini fiesta con música y, y con un, un cantante que se llama Víctor, eh, pues hemos montado todo ya en un pub Vamos a ir a un pub que se llama Mitos, eh, y vamos a eh, eh, tener música, comida y una fiesta en la última noche. Normalmente yo y José, mi, mi suegro, estamos también. Eh, y luego el viernes, nada, nada más eh, que terminar, ¿no? Terminamos el viernes, la gente se queda a comer, a veces juntos y luego se van. Entonces es la semana. La semana es, es una semana muy intensa. Oh, y por la noche, claro, los lunes, lo, el lunes, el martes y el miércoles tenemos un grupo de siete nativos que van a bajar al bar a hablar con los estudiantes. Así que no hay manera de escaparse de, del español. Hablan desde el principio hasta el final del día. Entonces, típicamente, aparte de tener la confianza mucho más alta eh, al llegar el viernes, también están súper cansados, súper cansados. Y nosotros también, todos, porque es un, una semana muy intensa, muy intensa. Pero lo que cuando yo fui a un curso de inmersión, notaba que después yo usaba esa experiencia mucho, mucho, mucho durante años estaba yo pensando en, en lo que había aprendido en, en vincular, sabes, una experiencia, una palabra con una experiencia nueva entonces vale mucho, mucho tiempo, no vale una semana esa experiencia te vale mucho tiempo bueno, y luego eh, tenemos eh, dos más cursos en septiembre y octubre eh, de este año. Y ya tenemos, ya empezamos con una lista de gente que quiere venir eh, esos meses. Entonces, todo, tengo, tengo mucha ilusión, la verdad. Mucha ilusión de, de estar de nuevo y de, de poder hablar con la gente, cara a cara. Qué bien. Y sin mascarilla. Mejor. Entonces, eh, eso es todo. Vamos a publicar vídeos, claro, que vais a ver vídeos de, del curso y vamos a hablar con la gente como normal. ¡Como normal! Entonces, chicos, eso es todo. Nos vemos la semana... Ah, la semana que viene no estoy porque estamos de curso. Entonces, nos vemos en dos semanas. ¡Hasta luego!